Todos bienvenidos y bienvenidas a Paso de Cebra, el programa para entender lo que pasa en la calle. Me encuentro aquí en Santiago de Chile en pleno paseo ahumada para preguntarle a la gente qué es lo que opina sobre la educación en nuestro país. ¿Le interesa eh, la política? Mm, no mucho. ¿Y la, educación, la situación de la educación? Es crítica, pero no podemos hacer nada. Pues. No, estoy totalmente desactualizada, solamente estoy full pega. El tema del pase escolar. No sé nada. ¿No? Mira, respecto de la educación que indudablemente necesita una reforma, una reforma estructural. Ministro, déle la oportunidad de estudiar a los niños que realmente pueden, que tienen las capacidades y que no pueden estudiar. Sería que escuchara a la voz de la mayoría de las personas chilenas, que ya no queremos que ni la educación ni la salud sean parte del mercado. Nosotros lo que queremos es que sea un derecho. ¿Qué le diría? Eh, que sigan adelante luchando por los derechos de los estudiantes porque tienen derecho a reclamar. Pues. Que lo mantengan, porque si ellos dan vuelta a la página... Todo lo que se ha logrado hasta el momento no es mucho, no es mucho. Es poquito, del 1 al 10, vamos en el 2 o 3. Que todos lo hagan en forma más práctica. Y cuando tengan esas famosas marchas, que no hayan tantos desmanes. Eso es terrible en los barrios, es terrible lo encuentro yo. Le diría eso, oye, calma muchachos, ahí están los proyectos, están iniciándose, esos son los primeros pasos. No les falta compromiso, no les falta nada. Tienen que, hay, que, hay que seguir luchando, nada más. El 10 de marzo de 1990, un día antes del fin de la dictadura, el general Augusto Pinochet promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE. Esta ley cambió para siempre la forma en la que se entendía la educación en nuestro país. Hasta 1973, la educación en todos sus niveles era considerada un bien público. En gran parte estaba en manos del Estado, a excepción de algunas universidades y colegios privados. Sin embargo, no muchos podían acceder al sistema. A partir de 1981, los colegios fiscales pasaron a manos de municipios y sostenedores particulares que recibían subvención estatal. También se promulgó la Ley General de Universidades, que permitió crear universidades privadas fuera del control del Estado y desarticuló la red de universidades públicas que había en el país. Se acabó entonces con el arancel diferenciado, donde cada familia pagaba su carrera universitaria según nivel de ingreso y con la gratuidad en la educación superior. Mm. A partir de ahí, y siguiendo los principios neoliberales del régimen militar, la educación se convirtió en un bien de consumo. Con el retorno a la democracia, se siguió fomentando la creación de universidades privadas conforme a la ley, es decir, sin fines de lucro. Sin embargo, como la demanda por educación superior crecía, algunos inversionistas vieron que la educación era un buen negocio y ocuparon toda su creatividad para saltarse la ley. La municipalización de la educación escolar había generado una profunda diferencia entre las escuelas de los barrios más ricos y los más pobres de nuestro país. Además, los sostenedores pudieron lucrar sin necesariamente garantizar la calidad de sus establecimientos. Esto se profundizó en 1993, cuando el gobierno de Patricio Elwin creó la Ley de Financiamiento Compartido. Gracias a ella, los sostenedores de los colegios particulares subvencionados ya no solo recibieron aportes del Estado, sino también de las familias. En este punto, la diferencia que ya existía entre colegios privados, municipales y particulares subvencionados se terminó de agudizar. Estos últimos empezaron a competir por quedarse con los recursos de los padres, generando así niveles aún más altos de segregación, tanto en matrícula como en resultados académicos. Mientras tanto, grandes grupos económicos e incluso inversionistas extranjeros lucraban secreta e ilegalmente a través de muchas de las universidades privadas. Como el foco estaba puesto en el negocio, estas subieron sus aranceles hasta convertirse en las más caras de América Latina. Gastaron más en publicidad y bajaron su calidad, sin que los estudiantes o sus familias pudieran hacer nada al respecto. Por el contrario, para poder pagar una educación superior cada vez más cara y de aranceles fijos, muchos tuvieron que endeudarse con créditos fiscales. A partir de 2005, el crédito con aval del Estado, otorgado por los bancos a altas tasas de interés, obligó a pagar muchas veces hasta tres veces el valor de la carrera. Hoy, las familias chilenas financian más del 75% del costo de la educación superior, mientras el Estado aporta menos de un 25%. En este escenario, a las universidades públicas y privadas tradicionales, no les quedó otra que integrarse también al mercado, para velar por su autofinanciamiento. Todo esto explotó el año 2006, con la revolución pingüina, cuando cientos de miles de escolares salieron a las calles a exigir que se derogara la LOCE, la ley de Pinochet que redujo el rol del Estado a un mero regulador en la enseñanza básica y media. En junio de ese año, la entonces presidenta Michelle Bachelet formó un consejo asesor presidencial. En él trabajaron políticos, expertos y representantes sectoriales, pero los estudiantes secundarios se retiraron en diciembre, pues los informes mantenían la idea del lucro en la educación. El año 2007, en un acuerdo entre la Concertación y la Alianza, se definió un consenso para derogar la LOCE, en el que no se consideraron las demandas de los secundarios. Este acuerdo se materializaría en la Ley General de Educación, LGE, que solo significó ajustes superficiales al sistema. Esto no hizo más que profundizar las injusticias y acumular un malestar creciente en los estudiantes, que continuaron organizándose. La misma generación que se había movilizado contra la LOCE en 2006 salió a las calles cinco años después cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció una reforma educacional que profundizaba el rol de mercado en la educación. Los antiguos pingüinos eran ahora estudiantes universitarios, muchos de ellos endeudados que exigían una reestructuración total del sistema. Se buscaba volver a la idea de bien público, entendiendo la educación como un derecho social. La demanda principal, educación pública, gratuita y de calidad. Más de 12 marchas y masivos paros nacionales, prolongadas tomas de liceos, universidades y edificios públicos, corridas, besatones, thrillers, genquidamas, cacerolazos y hasta huelgas de hambre. Con todo esto, el 2011 fue el año en que se reactivó la protesta ciudadana con la participación más masiva desde el fin de la dictadura. Las demandas estudiantiles alcanzaron más de un 80% de apoyo de la ciudadanía. Tanto en 2011 como los años siguientes, las respuestas del gobierno de Sebastián Piñera se caracterizaron por criminalizar las protestas estudiantiles y ofrecer inyecciones de recursos que no alteraban la estructura del sistema educacional. No obstante, se redujo el arancel del crédito con aval del Estado al 2% anual y se reprogramó la deuda de más de 100.000 morosos del crédito solidario. Con todo, las manifestaciones y los intentos de cambios por la vía institucional continuaron, aunque decayendo en frecuencia e intensidad. Entre 2011 y 2013, rotaron cuatro ministros de educación, uno de ellos acusado constitucionalmente y destituido. El encargado de la Comisión Nacional de Acreditación de la Educación Superior fue formalizado junto a dos ex-rectores de universidades por cohecho, soborno y lavado de activos. Un ministro de Justicia debió renunciar al verse involucrado en este tema y una universidad fue cerrada, obligando a miles de estudiantes a dejar sus estudios. Este año, Michelle Bachelet volvió a la presidencia y prometió una gran reforma al sistema educativo. Algunos le creen, otros no. Los estudiantes han dicho que la reforma tiene que ser con ellos y para demostrarlo han vuelto a las calles. Se comienza a escribir un nuevo ciclo en la historia del Chile que viene. Me encuentro aquí en la Alameda Bernardo O'Higgins, la calle principal de Santiago de Chile, junto a miles de estudiantes que se están manifestando para exigir una reforma a la educación, para que sea pública, gratuita y de calidad. uno entiende que si uno entra a una universidad privada, como que no todo el dinero va a quedar ahí pero, ah, o sea, lo que pasó en la Universidad del Mar fue un robo pero así, descarado po. o sea, es lo que decía, habían sedes que estaban cayendo a pedazos porque nunca habían vuelto a invertir en ellas la primera vez que me enteré como de que había algo extraño fue porque tenía una conocida que era profesora allá y me comentó así como, oye, ¿sabes qué? Tenemos como algunos problemas con algunos profesores, se demoran de repente tiempo en pagarnos, la universidad alguna vez ha estado como en peligro de quiebra. Eso fue como lo que escuché, pero yo dije, bueno, quizás antes, ya no. Y así fue cambiando así brutalmente el escenario muy rápido. O sea, en, en dos meses ya era otra, otra la visión de cómo estaba en marzo cuando recién entramos. Eh, cuando después la universidad se fue a Toma, también estuve allá viviendo, el, pero fue poco Fue una toma de uno o dos meses estuve viviendo allá en la Toma Y siempre mi proyecto fue terminar la carrera ahí no, Nunca pensé en cambiarme a otra universidad, jamás Y me acuerdo de haber estado pendiente todo el tiempo de que iba a salir la resolución Si la universidad perdía la, claro, la personalidad jurídica Y estábamos todos como... Como, es como que hubiera estado la universidad entera atenta a eso me acuerdo que ese día nosotros teníamos con una compañera como tres pruebas en el mismo día entonces imposible estar pensando como en eso y en otras cosas me acuerdo que fuimos como a la sala de federación y sale un, uno de los chicos y nos dice así como, como acaba de salir, la universidad perdió a las personas jurídicas y como que ahí como que yo siento que quedé la o sea, cómo le pedí por ejemplo mucho a muchos alumnos que se quedaran si tú sabías que salir de una universidad acreditada y una que no, no, no era lo mismo. O sea, que después no te va, te va a costar el 20 veces más encontrar trabajo, por ejemplo. Que en ese momento, como que un, yo por lo menos me di cuenta como que tenía que, que tener una opción B o un plan B y, y viendo como el gobierno desentendió de todo. Como, como bueno esta universidad se tiene que cerrar porque esta universidad no cumple como con la calidad que nosotros esperamos, tiene problemas financieros y jamás poniéndose en el plano de que quedaban miles de estudiantes sin universidad. Po. Yo escuchaba en algún momento al ministro el año pasado, antes de que los alumnos dieran la PCU así como a principio de diciembre diciendo, bueno con este caso de la Universidad del Mar les pedimos a los alumnos que cuando postulen primero se aseguren de que la universidad no tenga problemas financieros entonces, claro, tú ahí lo pensáis que es una estupidez de principio a fin lo que hice porque hay personas que postulan incluso a universidades de otras regiones yo no voy a ir a la Universidad de Magallanes a pedir onda un reporte financiero para ver si es que está a punto de quebrar o no o sea, de eso no me tengo que preocupar yo, de eso tienen que preocupar ellos, eso es lo que uno espera entonces, claro, no, no sé si no tendrían que existir las universidades privadas pero lo que te decía, pero que hay una fiscalización es lo mínimo que uno esperaba. Durante estos dos meses, el ministro se reunió con el Consejo de Rectores, el Colegio de Profesores, la confech la ACES y la CONES. Además, tuvo reuniones con políticos de la oposición. A pesar de los revolucionarios anuncios, tanto quienes están a favor del movimiento estudiantil como quienes están en contra, parecían salir satisfechos de las reuniones. Fue así como se empezó a especular sobre la imprecisión y ambigüedad de Izaguirre. El 5 de mayo, el gobierno lanzó el proyecto de ley del Interventor Educacional, quien debe administrar temporalmente establecimientos que tengan graves problemas para sacarlos a flote. En caso de cierre, el Interventor debe garantizar la continuidad de estudios de los alumnos. A raíz de la falta de claridad, los estudiantes salieron a las calles a manifestarse el 8 de mayo. Esta fue la primera marcha estudiantil en el gobierno de Bachelet. A principios de esta semana, la presidenta firmó dos grandes proyectos de ley de una nueva institucionalidad en educación inicial y el proyecto que pone fin al lucro con fondos públicos, fin al copago y fin a las elecciones en los colegios. Los estudiantes declararon que la reforma no responde a las demandas de cambios estructurales en educación y que no es válida si no se hace en conjunto con la ciudadanía. Se mantiene el sistema mixto en educación escolar y el lucro en educación privada. El gobierno no se ha pronunciado en concreto sobre calidad y aún no se conocen los proyectos de ley para la educación superior. Con las nuevas reformas propuestas en el discurso del 21 de mayo de la presidenta Michelle Bachelet, se abre un nuevo escenario en el debate por la educación en Chile. Sigan pendientes en nuestro canal de YouTube y síganos en las redes sociales. Desde aquí, del Palacio de la Moneda, me despido y nos vemos en un nuevo capítulo de Paso de Cebra.